Porque lo de hoy es Sonidero Latino TV de... Chúpale su cuello Para hermanos Medosa Pulapa Hidalgo Toda la perra vida 97. <risa> <risa> y siete Y esta es la organización Malditos de arriba Viva. San Pedrito la gloria Es vencera El latino que estamos lleve palia para López, los Reyes Carpinteros, para Daniela, el famoso Saúl, su hija Michelle, sí. para la marca de Trescala, la Magochata del Luto, Karateca Gregorio Amicanal Adrián, la Pequeña Diana, Anel El Paco El Malo, para Ian Guerra, Gaby Nunastía Reyes, sí, siempre. Bahía, Natalí. No, siempre con la oh, barra. La dos Impresionante. Para campesos, Chirich, Habana, impresionante. Pues noche, no, el compañía de Xochitl. La barra. Impresionante. Esa noche. Organización. pocos pero locos. Cañada grande. Impresionante. Seguimos para Emanuel. Y la bella Lislea. Como siempre con la paria. Dicen. Sofis. Sofis Desde el barrio Guadalupano no, no, no, no. Y la mala desde Tula, Hidalgo no, no, no. Siempre Fania, no, no, no. Fania, Fania, Fania Fania, Fania, Fania Fania, Y el famoso Sigri, Sigri, Sigri, Sigri, Para mi de rojas y su hermosa Fanny Los Reyes Carpinteros Como siempre Con la Fania ¡Y llegó el eso! Hay un chico de tierra! ¡Sonido, sonido, sonido! ¡Sonido, sonido, sonido! ¡Sonido, sonido, sonido, sonido, sonido, sonido, sonido, sonido, sonido, sonido, La sonido, sonido, sonido, Para sonido, la sonido, sonido, Papa y Largo Impresionante Saludos para Marisela De Juan de Poto Buenas noches. noche Impresionante Omar Roja. Con mucho amor Alejandro Su bebito Del Chucky Con mi Dios por siempre Pania Pania Saludo, 37 Proyecto La Fama Isabel Román La vida, bitch Ellos son Impresionante ¡Envía ese ¡Chicas! choco de sus colores! Eh? ¡Acópan Hidalgo! Impresionante impresionó! ¡Acópan Hidalgo! la familia de la familia ¡Muy Malidarco Un rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! el famoso Risco, que nos acompaña hasta Libres, Puebla para Pato, los locos, puro fanía desde libres Puebla. Fanía manía. Para Dulce. ¿De aquí está Dulce? Dulce desde acá, impresionante. Un saludo para la bella Jazmín Juárez. Que la amo de parte de Esmoja. Como siempre. Dania, pania, pania, pania. Dania, pania, Suavecito famoso sigue requebar sigue requebar sigue requebar sigue impresionante para las tóxicas y bien mamonas la bella belle y la bella sandy esta noche vasidas te Impresionante, sonido fania 97 vale su cuello impresionante 37, con mucho amor para su esposa primera de parte de Shaggy buenas noches para Gabriel García los meseros García en Tijuana como siempre con la falla para la buena para Alexis para el género de la radio Ever Martínez Bienvenidos a... Impresionante. a el... Impresionante. Impresionante Esta noche Para Dulces sí. Yoachis Buenas sobre sí. Con Marcitos Soberá sí. Español 97 sí. 0 por 0 x 0 Lupita como te quiero El domingo Teolo Yuca Y hoy entiza Yuca Manuel y e. Cruz Martínez Como siempre con la fania Buenas noches, sí. para Tecos García, Pariente TV y la Habana de Tijuana. Impresionante. Impresionante. Para mi compañero Rolas y su hermosa Fanny, los reyes carpinteros. Impresionante Omar Rojas. Para todas las chicas solteras. Sabecito. Impresionante. Para mi grande Chepe, mi compañero la Siempre con la Fania, desde Neza, este, la familia se gusto. ¡Buenas noches, Fania! Impresionante, sonido Fania 97. Para Chucky, siempre con la Fania.